¿Estás manifestando palabras o poder? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Estás manifestando palabras o poder? Y tú dices, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? Pues bien, claro, porque la Biblia dice que el reino de Dios no son palabras, sino que es poder. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay muchas personas que son muy buenas personas, son muy religiosas, que ayudan a los pobres que están en África y que hacen muchas obras buenas sin manifestar el poder. Entonces, esto no es el reino de Dios. Estas son cosas buenas, obras humanas. Pero lo que de verdad necesitamos es extender el reino es extender el reino, extender lo que Dios puede hacer en los corazones de las personas. Y esto no lo podemos alcanzar con palabras de humana sabiduría, así como dice Pablo en los Corintios. No lo podemos alcanzar con metodología humana, sino que necesitamos del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo, lo que va a tocar el corazón del hombre, para que el corazón del hombre pueda reconocer que tiene pecado y que necesita de Jesús. Si la persona no sabe que tiene pecado y que necesita de salvación, entonces, ¿por qué buscar a Jesús? Si la persona no sabe que en Jesús está la solución, en muchos de los problemas que vive en su vida, ¿por qué tiene que buscar a Jesús? Entonces, nosotros necesitamos, como iglesia, en este nuevo año, de movernos en el poder de Dios. Porque el poder de Dios puede tocar el corazón del hombre y cambiar de verdad lo que está en el corazón, no ir a cambiar lo que está en la mente. Esto no lo necesitamos. Hay mucha religión, que, muchas mm, cosas humanas, muchos movimientos de meditación, muchos movimientos de New Age, que hacen toda esta eh, actividad religiosa humana para trabajar en el cerebro de la persona. No, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder trabajar en el espíritu y en el alma de la persona para que las personas puedan tener un cambio de veridad. Tú nunca vas a alcanzar un cambio en una persona con tu fuerza, con tus armas o con tu sabiduría, pero sí lo vas a poder alcanzar si el Espíritu Santo va a tocar su corazón y va a transformar su vida. Entonces, ¿de qué necesitamos en este año? ¿Palabras o poder? El reino de Dios es poder y la iglesia necesita de más poder para alcanzar sus promesas y para expandir el reino de Dios. Con esto quiero saludarte y quiero hacerte una invitación a compartir este mensaje, a seguir nuestros, nuestra página Facebook, Instagram y para lo que necesitas, aquí estamos para poder orar por ti o para discipularte, transmitir lo que hemos recibido para que el poder de Dios se pueda manifestar a través de tu vida. Un saludo, un abrazo y hasta pronto.